Oh well, no. Nosotros cuando enfrentamos a una persona que sufre, que vive con una dolencia, somos trabajadores, nosotros somos trabajadores médicos, en el caso, junto con colegas y trabajadores de la salud y profesionales de la salud, somos trabajadores y, y nuestra obligación es mejorar el estado de bienestar de la persona y curar algunas veces, acompañar siempre en, en la enfermedad. Para mejorar la calidad de vida. Y acá lo importante es la escucha. Hablar menos y escuchar más. Y eso es la cultura académica. Y después, si sí, vienen las cuestiones técnicas, las cuestiones de conocimiento técnico, pero la cultura académica se entiende dentro de un sistema integrado de salud. ¿No? se puede entender con pacientes cada 15 minutos con dos sobreturnos y hablo de colegas que están escuchando a mis colegas este, ya empezamos mal no, o sea, no hay posibilidad este, sufrimos lo que hablan en de la área gráfica son pacientes que necesitan ser escuchados cuáles son sus carencias cuáles son sus padecimientos cuáles son sus sufrimientos y a partir de ahí diseñar la mejor terapia posible complementaria sin sustituir ningún saber lo que decimos nosotros en salud en medicina no es ninguna excepción pero el saber es una construcción social colectiva humanista del servicio del pueblo si no se tiene y si no entonces, en ese concepto necesitamos un sistema de salud que responda a esa necesidad. Bueno, esto es un concepto, este, lo quería decir. Este, eh, la medicina basada en la evidencia la respetamos. Como saben, la medicina que nos hemos formado, la, la medicina que nos ha estructurado desde esa manera, desde la facultad de la medicina, donde desconocíamos el sistema de los carabinoides cuando nos recibimos. No sabíamos quién era un carme Y bueno, yo me enteré hace unos años, pocos años atrás, no me enteré por los medios, me enteré por los diarios. Me enteré por los agricultores, por ese saber de una cultura. basada en la ciencia. O sea. Lo bueno es bajarse el polín ¿eh? este, y hacer parte de otros saberes. No negar la medicina basada o en la ciencia, pero es un saber que se complementa con otros saberes. El problema es cuando un saber se apropia del saber y pretende ser el único saber. Ahí estamos mal. ¿eh? Ahí estamos mal. ¿eh? Este, hay cantidad cantidad de ejemplos de plantas no solamente canales de plantas sacadoras de plantas sagradas de las culturas ancestrales que han sido marginadas y que tenemos que recuperar ese saber ese saber la fitoterapia que pues yo absolutamente no sé nada este, está en recuperar ese conocimiento del beneficio de la salud de las personas este, porque se trata de llevar bienestar y, este, y no negar ningún saber, pero aceptar y luchar porque los saberes sean respetados en forma horizontal y ningún saber sea negado cuando está en juego la vida y la salud de la gente. Bueno, dicha esta introducción, pasamos a la posibilidad. Bueno, este es mi hospital, que por fin creo que don 4 de noviembre vamos a poder hablar de esto, después de cuatro años ahí esperando a hablar. Este, bueno, ahí está los titulares Gutiérrez, este, la molécula de THC, que es esa, y la planta. Esa es la molécula que de descubrió. ¿Y qué, qué tiene que ver el grano con esta historia? Uno sabe. ¿verdad? Bueno, represento presento el primer canábico argentino cuando este, Argentina, las provincias unidas del sur. Este tiene que ver Manuel Reverano? Este, y bueno, Manuel Reverano eh, en ese momento decía que la riqueza nacía de la tierra, pero que si en su auxilio llegaba la santa industria, siempre seríamos colonia y jamás seríamos patria. Y decía, cultivemos cáñamo para la victoria. ¿Por qué? Porque el cáñamo era la industria de la época. Los barcos eran de cáñamo, la ropa era de cáñamo, los zapatos eran de cáñamo, las zapatillas Nike que tienen muchos, que son muy buenas, se pudo cáñamo. Las mejores ropas eran cáñamo. Los cabos y la industria naviera poderosa que se en los mares de Inglaterra era puro cáñamo la en los ingleses, después con el vapor fue la revolución industrial, era caño, y el cannabis es la que produce, la vecina la que produce, es, es un subgrupo del cañón. Conclusión, no, antes, como verán, y esto no lo quiero dejar de no decir, el cañón tiene múltiples variedades, y múltiples es un alimento, la semilla del cannabis es de alto valor calórico, proteico, y de aminoácidos y ácidos esenciales. El cáñamo es un excelente industrio ¿sí? insumo para la industria textil. Alta tradición en la Argentina, ¿no? La industria textil, tiene alto valor y mucha tradición, genera trabajo. Y tenemos un insumo disponible para, para todo Competitivo para generar una industria de tipo poderosa ecológicamente sustentable, porque no es tóxica, genera ladrillos mantiene la, la termoneutralidad, ni calor ni frío, como lo usaban nuestros ancestros cuando hacíamos piedras, ¿no? este, las casa de piedra. Bueno, es parecido, son econeutros Vos vas quizá al, a Google, te metes en algunas de esas casas de piedra y te puedes con mucho calor a los 45 grados y parece que estás adentro en aire acondicionado. Bueno, este, son sustentables. Es altamente útil en la fabricación de papel. Ustedes saben que la celulosa <coughs> es totalmente tóxica que ustedes usan cotidianamente es muy tóxico el papel pecándolo no es tóxico, y es altamente rígido es muy buen papel este y también es un excelente eh, recurso para la fabricación de biodiesel o sea energía sustentable y ecológicamente sustentable. Por supuesto, sus aplicaciones, además de su subgrupo del cambio que es el cannabis o marihuana. O marihuana, he escuchado algunas cuestiones. No, no, yo hablo de cannabis, no de marihuana, no Son sinónimos. Lo he escuchado. Y nada más que el concepto de marihuana es un concepto despectivo. Cannabis es un concepto de dinero, que fue la taxonomía de las plantas. ¿no? Bueno, esto es cannabis sativa, sativo, cannabis sativa índica. Después, bueno, Nino Heisenberg, en, este, en la década de 30, la, la demonización porque quería introducir algo que le molestaba al caño, era el nylon. Nylon, Nueva York, Londres. La Petroquímica, Rockefeller, Pujón, de todos los grupos. Entonces había que desplazar al calo. Ahí vino la estigmatización cultural, que se hizo de la marihuana. ¿Y por qué marihuana? Porque está ese cigarrillo que fuman esos chicanos, negros, pues, este, sudacas, este, eh, y un cigarrillo tal de María Juana. Y ahí nació el concepto de marihuana, pero es un concepto totalmente despectivo. Pero este, no eso sí lo no, mismo, si lo quieren llamar marihuana, son no es un marihuana. Pero el concepto técnico de la taxonomía de dinero es cannabis sativa sativa para la forma china y cannabis sativa índica para la forma índica. Hoy no existen sativas puras ni índicas puras, hoy existen más de 15.000 genéticas híbridas cruzadas, donde hay una predominancia índica o, o donde hay una predominancia sativa. La cosa no es tan fácil, se ha ido complejizando, este, eh, pero bueno, básicamente, esto es lo que intento transmitir como lo conceptual de la historia. La presentación. Bueno, se ha hablado mucho del CBD y sus propiedades, porque el CBD apareció el canal idioma, que es uno de los canónicos que produce la planta, apareció como la sustancia que hoy casi no se discute sobre los beneficios terapéuticos, como antioxidante, como analgésico, como, como antiinflamatorio, como antiepilético, como anticonvulsivante, en los trastornos disruptivos conductuales, en, en una variedad de patología oncológica, en cuidado como neuroprotector los accidentes cerebrovasculares, en fin, en los más de 45 aplicaciones que tiene el cannabis reconocidas. por El mismo AMAT, reconocido por la Academia Americana de Estados Unidos, reconocido por la Academia Americana de Medicina de Canadá, reconocido por la Agencia Europea de Medicina también, o sea por los países desarrollados, llamados civilizados. Este, y ahí habla sobre el producto no psicoactivo, ¿no? Porque, digamos, el producto no psicoactivo, este, que tendría esas propiedades? Y que es verdad, es verdad, hasta un cierto punto es verdad. Este, y habla sobre su consumo, forma de aceites, porque el aceite y porque todos los derivados de los son metabolismo de ácido grasos, fabricado por una gran factoría que la planta de cannabis en su variante femenina, ¿no? <coughs> que es la que sirve para fabricar la planta, el macho sirve no para este, polinizar esa semillas, pero la que fabrica es femenina, ¿eh? altamente femenina. Cuando es macho, muere el loco, no, no digo, mate loco. Este, el loco. más el loco porque le va a contaminar todo el tiempo. Este, eh, y esa es la que produce los carabinóviles, la hembra. Este, y bueno, la infusión es con aceites, el niño que usamos mucho, eh, el vehículo, ¿por qué el vehículo el aceite? Porque es justamente derivado de y el ácido graso si es lipofílico, busca la grasa, por eso el vehículo de la administración es el aceite. Rechaza el agua es hidrofóbico, por eso el vehículo es el aceite. Pero no hay forma buenas así, para mí es otra, es otra. Un... Este... No, no, el aceite es bueno o no, vaporizar es malo. No, no, no, no, no, Este... Es de acuerdo a la necesidad. Este... Si yo tengo una paciente con dolor, voy a tomar un aceite, sí, pero si tengo un dolor agudo y necesito hacer un rescate, voy a vaporizar, porque el dolor no puede esperar. El dolor es ahora, y si yo tengo un dolor de neumonología del trigémino, un dolor neurítico, un dolor in intolerable para la persona, yo sé que la vaporización, y aún el fumado también, actúa a nivel y medio. Entonces vos le das una base de la ahora con, un, con una terapia complementaria, con una, un energésico, o no? Este es un concepto. Nosotros no negamos los opioides en situaciones de alto dolor. Pero ¿qué ocurre? Si vos le das metadona o morfina y sales sin cannabis, ¿sí? con cannabis, las <risa> tres, por ejemplo. O sea, hay una complementariedad entre el del sistema opioide endorfínico y el sistema endotaminóide, obviamente aún conocido hoy por las academias y por las medicinas basadas en las evidencias. La próxima. Esto ya lo saben muchos más que uno lo puede decir. Hay variantes, hay tres variantes, la límbica, la sativa y la ruderalis también. La ruderalis tiene más un una, una utilización como producto. Este, no se conoce tanto efectos de, de la producción de no este, actualmente cuando decimos, indica, este, bueno, es la que ha de mil años en la India y 15 mil años antes la sativa en China. Y el original respondía a una necesidad de esa cultura, porque la China necesitaba un... Ustedes saben que además de los usos terapéuticos, los usos industriales, los usos litúrgicos, las ceremonias religiosas, entonces necesitaban una persona que esté concentrada y altamente perceptiva para eh, transmitir el ceremonial. Y encontraron una planta que hacía eso. Bueno, era el en ese momento. Y después se vio que por qué esa... Es, es, producía ese efecto porque tiene un alto componente en un caraminoide que era el tetrahidrocaraminoide, el THC, que a su vez vieron que eh, los a personas endemoniadas con ataques de excitación, eh, eh, poseídas. Bueno, por ahí tenía una crisis epiléptica, por ahí tenía una crisis disruptivo-conductual, por ahí tenía una crisis de psicosis, por ahí tenía un ataque de dolor. Bueno, esto fue replicado en las escrituras chinas, pero los hijos usaron después porque necesitaban una sustancia que vieron que era una planta parecida a esa planta, más chiquita, no tan alta, este, más floreciente, ¿no? Y, eh, eh, y vieron que les servía para una la liturgia de ellos, que era la contemplación, la espiritualidad, la relajación. Claro, ellos usaban esa planta que les servía para eso, pero esa planta tenía una sustancia más vital que el CBD, el caramínio. Entonces, de ahí viene lo de Sativa, lo de la Índica, pero en realidad hoy, a 2019 años posteriores y más también, este, diría mucho más también, lo que existe no son formas puras de Índica y Sativa, sino eh, cruzadas, de 15.000 genéticas cruzadas. De múltiples caraminoides, de la planta que produce más de 100 caraminoides, más de 100, 400 productos químicos. ¿no? Es una factoría industrial enorme de producción química. De la planta de cannabis, la próxima. Bueno, acá hay un muchacho que viene enojado y dice: Yo también quiero participar. Y entonces este muchacho enojado nos viene a decir: No, no, no, no hay solamente thc hay otros canámicos también que juegan. ¿Y tienen sus efectos terapéuticos? El CBC, el CBG, el CBN y otras variantes del THC. Todos actúan en forma sinérgica, todos actúan en forma cooperativa, ya no vamos a ver este tema. Se necesita todos no se entiende el THC sin el CBD, no se entiende el CBD sin el THC, no se entiende el THC ni el CBD sino los otros componentes cannabinoides, porque, por ejemplo, yo necesito por mal, un CBC que me alivia más el dolor, que me reduce las inflamaciones, que me estimula el crecimiento óseo, por ejemplo, o un CBG que también actúa como antibacteriano en los procesos antiinflamatorios para bajar un cuadro infeccioso y a su vez este, estimulando la sincronización celular. El CBN en los trastornos del sueño, por ejemplo, el talaminol y dan superpotencia a las dos grandes moléculas que más conocemos, el THC y el CBD. THC y CBD que pueden estar en distintas formas. Puede estar en su forma ácida, puede estar en su forma de cuando se lo pierde el grupo carboxilo y se activa. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite, si lo no necesito más ácido, no decarboxilado o se lo necesito más activo carboxilado eh, o no decarboxilado, en su forma ácida no decarboxilada, o en su forma activa de carboxilada, eso depende y guarda altamente vínculo y relación con el efecto terapéutico que yo necesito. Por ejemplo, en lo que a mí me toca, en mi modesta experiencia, yo necesito THC ácido CBD, ácido hematibado para los trastornos disruptivos conductuales, para las crisis epiláticas convulsivas. Y también necesito la presencia del conjunto de los canábicos y por sobre todas las cosas, respetar a la planta en su conjunto. No me sirve a mí que me ahí en un canabinoide me digan que se le me lo pongan en un cristal, me lo pongan en una solución purificada y que me digan encima orgullosamente que no tienen THC, ¿no? Y ningún carabinoide. Bueno, quizá tenga alguna acción, pero va a ser muy pobre. Si no está en efecto por el efecto colaborativo de todos los carabinoides, es muy pobre la acción entonces, bueno, este, este hombre que viene enojado, dice, a ver, tiene que tener en cuenta otros parabinosos. Bueno, la próxima. Otros muchachos que juegan ahí, los terpenos. Los terpenos son los que le dan el olorcito buchón, ¿No? Ese olorcito y medio el ¿no? Okay. ¿No? Bueno, pero estos son muy importantes, porque necesitamos los terpenos. Eso es lo que sensibiliza los receptores de los canabinoides. Necesitamos terpenos. Nuestros canabicultores saben mucho más. Yo repito lo que a mí me enseñaron, no a los médicos, no a la facultad de medicina, los que tienen el conocimiento, los familiares, las familias, que por necesidad tuvieron que llegar a este conocimiento y en un sintetismo cultural con los canabicultores construyeron los movimientos civiles y sociales de canabicultores. Los terpenos son muy importantes. Son muy importantes. Y entonces hay tenés varios, eh, mirceno cariofileno, y la verdad es un trabajo, muchachos. Pero eh, yo la verdad uso el machete, porque si sí no me acuerdo, ¿verdad? Pero cada uno, vos podés, el yo creo que tiene no un efecto sedante calmante, este, que también se encuentra, ¿no? se encuentra también en otras plantas, ¿eh? En la lavanda, en los psíquicos, en el laurel, este, tiene beneficios en el insomnio, en el estrés, en la depresión, en la ansiedad, en el dolor y en las convulsiones. Porque ahora, bueno, puedes decir, este, yo le doy en este, un cuadro epidémico CBD, no, no tengo efecto. Le das el famoso aceite importado de Charlotte, o le das el Pirionet, o le das el Timbrey, -O, o le das el que se. Tan importado mejor. ¿no? Pero resulta que son productos que no tienen terpenos. Devoraron todos los terpenos. Y resulta que necesitamos de ellos, menos por el efecto per que tiene el terpeno, colaborativo, en la sensibilización de los receptores donde van a todas las moléculas que queremos que actúen. Por eso el tema es muy complejo, porque hay un saber que está en otro lado y que no lo podemos desaprovechar. Ese saber, ese simbetismo cultural construido entre familiares y tal agricultor. Esto es lo que tenemos que respetar. Por ejemplo, el pineno, que actúa mucho en la memoria y la atención, está en otras plantas, es antiinflamatorio broncodilatador. Yo lo experimenté, lo de del broncodilatador. Yo soy asmático, y un día, hace en re, en remisión, un día día estaba en la casa de Valeria Salé, con un tío de aquí, ¿no? y no sé, ¿por qué me viene un ataque de asma? Después de estar los nervios, quizás también muchos músicos asmáticos. Estaba, era el, el, el, el esposo de Jorge, y me, y me dice, ¿te querés nebulizar? Porque en esa por amor pregunta no obviamente no no tengo cannabis Ay. dice no no un no Sirve no sirve como bronco no era la primera vez que probaba cannabis en mi vida. Y, y la no no no no no no no no no no no no no hay una serie de efectos beneficiosos terapéuticos que están los tres involucrados. La otra, caraminoides. Cuando hablamos de caraminoides, ¿de qué hablamos? Obviamente de los fitos caraminoides que están en la planta, obviamente. Pero de qué hablamos también, además, de los caraminoides endógenos, de los que producimos nosotros. Nosotros producimos caraminoides que actúan en la modulación e inmunomodulación y neuromodulación del sistema de nervioso central en funciones que hacen al quehacer de la vida cotidiana, desde la coordinación motora, desde el estado anímico, desde el control neurohormonal desde el control visceral, desde el control de, de los controles de, de los signos vitales, de la respuesta al estrés, de la respuesta a la adaptación social, de la memoria, de la comunicación, de la respuesta. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida la fisiología, la fisiología del funcionamiento del control del sujeto, de la persona, desde su movilidad, de cómo se expresa, de cómo piensa, de cómo coordina, está involucrado un sistema de receptores con sustancias parecidas a las moléculas de cannabis. Tienen un nombre, hay o sea, cinco, que la más conocida son dos, anandamida y dos AG, que son derivados de ácido graso también. Dos acetil, eh, dos acetil licerol araquidónico ¿no? es un ácido graso, y la anandamida, que también es un derivado de los ácidos grasos. Esas dos sustancias son, junto con otros predadores nuevos, que están saliendo, actúan en la modulación, un montón de funciones del sistema nervioso central y de la función sí. visceral y del sistema inmunológico que no es menor. Porque eso explica muchas bondades y es la base biológica, celular, la base genética de nuestra eh, explicación de por qué están a terapéuticas. Y hay receptores, bueno, el CB1 y el CB2. Que son receptores que están, que construyen el sistema endotravinoide, que está en la regulación de todo el apetito, el dolor, la sensación del placer, el sistema inmune, el humor, la memoria y toda una serie de funciones militares que hacen a la vida cotidiana de las personas. ¿Quién descubrió este señor? Rafael Chulán. El joven Chulán. El joven de Chulán. El joven de Chulán, el joven de Chulán que descubrió la molécula del tetra y después descubriría el cannabidiol, o sea, el THC y el CBD. Este hombre, el joven carguesor, este, descubría, y él decía, y su hipótesis decía que teníamos un sistema, no el sistema endocrínico reconocido, otro sistema que involucraba el control de la vida, el control de la inmunomodulación y la neuromodulación y estaba muy involucrada con una planta que fabricaba esas sustancias. Y decía que no teníamos moléculas parecidas al THC. ¿Cómo lo demostró? Bueno, en modelos animales. Era un científico, bioquímico, estudió medicina, y es de origen búlgaro, este, de origen búlgaro judío, tuvo que escapar, salvó la vida en la guerra mundial, se instala finalmente en Israel se dedica al estudio de las plantas, al estudio de los insecticidas y después empieza a estudiar la planta de cannabis. Y ahí descubre y dice, nosotros fabricamos, ¿y cómo hace? Bueno, él inyecta THC a los modelos animales. ¿Qué modelos animales en biología transnacional o en investigación básica se usan? Los ratones y los ratos. ¿No? Entonces, él inyectó a los animales Det traí los carninos marcado con sustancias florescentes como es la, la investigación básica, ¿no? Se Según este, más, para tener.. Y vio que se fijaban receptores, en receptores del en los receptores de, de la rata. ¿Por qué la rata? Y la rata es el cerebro más parecido a nosotros. Que no crezcan 20 centímetros más porque fuimos. Y que se, se fijaban los receptores del sistema nervioso y del sistema inmunológico y de la víctima, ¿cuál es la conclusión? Nosotros no fabricamos moléculas adentro o receptores para moléculas de afuera, siempre fabricamos receptores para moléculas propias. Entonces, si algo se fija de afuera, es que tengo moléculas parecidas a esa sustancia que yo mismo fabrico. Ahí aparece el sistema endotanamíaco. ¿Cuándo se descubrió el sistema los en en 1963, tenía, era, estaba así, tenía, era un poco más jovencito. Este, y sus trabajos se, se aparecieron recién al final del 2000, cuando el prohibicionismo vino aflojando un poco. Y sus trabajos se implosionaron en el 2003, 2004, y explotaron recién, porque hasta que llegan a la Argentina son 10 años, ¿no? 2013 que no, acá explota los trabajos del Milchurán en 2013 y dónde y con qué patología explota la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es lo que explotó. Y a partir de la epilepsia refractaria explota para todas las indicaciones que ya se sabían. Que ya se sabían. refractaria fue lo que fue el motivo del disparo en esa oportunidad. Y a partir de ahí se reunió un movimiento social en Argentina este, y no va a parar. ¿En la próxima, bueno, este, este es el sí. meyuno de hoy, el señor Canamis, este, y con su actividad, el este, y ahora, un poco bien, un antes, un antes, ve que él tiene, en una, una mano tiene. Un terminal, en la otra mano tiene otro terminal, esos son terminales nerviosos. Ese espacio y esa comunicación en terminales nerviosas se llama, mucho más sinapsis. Entonces, la que está en la mano derecha de Mechora es el terminal anterior, la presinapsis, y en la terminal posterior está la postsinapsis Nuestro cerebro con lenguaje eléctrico, con potenciales eléctricos, todo ustedes ya lo sabe, muchos lo conocen, con potenciales eléctricos que mantienen una neurofuncionalidad en un circuito funcional de complejo de 100.000 millones de neuronas, que son las que tenemos conocidas, en circuitos funcionales muy complejos. En ese lugar, donde median sustancias químicas, porque nuestra transmisión de neurofuncionalidad que son los puntos de contacto de los terminales nerviosos, ¿dónde está el sistema Está Ahí. En la sinapsis. Y cada sinapsis manda un neurotransmisor químico. Puede ser la dopamina, puede ser la serotonina, puede ser la adrenalina, puede ser un, un, un neurotransmisor excitatorio, inhibitorio, pero ¿quién mantiene el equilibrio? mantiene la homeostasis, ese equilibrio, del sistema excitatorio y inhibitorio? Bueno, justamente este sistema llamado endotranio. Vamos a volver sobre él. Pero esa es la figura de la terminal y unas sustancias que viajan, que son los neurotransmisores, y otras que vuelven para atrás para regular ese funcionamiento. Eso aparece es en la revista del bueno, la otra. Y ahí, hoy. Trabajando y publicando. ¿La próxima? Bueno, mientras nosotros estamos discutiendo si sirve o no sirve, no los canadienses siguen plantando y siguen planteando a full que no, que hoy exportan por 2.500 millones de dólares cada medicinal y, ¿Y también para bueno, su uso, más llamado relativo, ¿no? Estoy de Yo ni estoy de acuerdo con la palabra medicinal ni estoy de acuerdo con la tabla lima. Estoy de acuerdo con la palabra uso terapéutico. Uso terapéutico es todo. Es todo. Uso terapéutico es estar un poco mejor cuando estás angustiado. Uso terapéutico es cuando no te sentís bien, no te fumabas un cigarrillo o un tabaco. Y mirar para que estés mejor y ¿eh? calmar un poco. Cuando te tomabas un teletiro. y usted decía que era su plural a Eso se llama más técnico. Si yo para color aquí patología lo necesito, la cosecha más temprana. Eso sí, necesita ser todavía más el color más cristalino, más lechoso o más con ámbar y lechoso. O sea, el color, el color del, del, del tripoma, es donde está el cogollo. Ahora, toda la planta sirve: ¿eh? la hoja, el tallo, la raíz, porque todos tienen caraminoides. Todos tienen caraminoides. Así que es todo, lo que se puede usar toda la planta, es muy generosa la planta, es muy generosa en ese sentido. La próxima, bueno, dicen que la planta solamente, ¿escuché? Que solamente tiene que crecer en lugares altamente específicos, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo que podría crecer ahí nomás, sí. y la habilitaron un cultivo. No sé, cada vez no es muy italiano. Mirá qué está que bien. Yo digo, puede ser que la ignorancia es capaz de decir que no brutalidad. Decir que no sé está bien. Y está muy bueno. Decir si no, que no sé y aprender. Lo peor es decir que no sé y encima opinar de lo que no sabes. Y encima imponerlo. Eso sí es una brutalidad. Es va a recuerdo la este, próxima y acá ahora el, el, el joven mechurán sobre los primeros trabajos que se hacen de la medicina transnacional transnacional que es la investigación básica en animales la translacional al uso clínico entonces él hizo estudio en investigación básica con, con Vancouver de biología molecular, estoy hablando de altos centros de Stanford, de calidad, de publicidad, este, sobre las evidencias, tanto que se habla de la evidencias Bueno, acá Mechulán habla sobre el tratamiento del autismo y los trastornos disruptivos, y él encuentra altamente beneficios. incluso uso acá CBD, CBD ácido, THC ácido, este, logrando beneficios altamente significativos del 40% de los pacientes, 20% que, que los parámetros que ellos investigaban no los obtenían, pero que la familia los diría como significativos. A veces nosotros, los médicos, no nos parece que haya alguna mejoría sustancial, de la familia sí lo nota. Eso ya de que un 40-45% significativo en lo que uno obtiene, lo que uno tiene ya hasta en la medicina basada en evidencias, altamente de valor. Esto fue un trabajo que casi haciendo pacientes en Israel y ahora están reproduciendo otro trabajo que supera a este laburo en 500 pacientes junto con Stanford, en el Universidad de Vancouver, este, para, también con la de Gran Bretaña y Holanda. Centro de Alta Investigación de Biología Molecular. Este, la próxima. Y, y, ¿Y por qué decimos esto? Eh, en las sinapsis, en ese lugar donde funciona el sistema endocrinal, hay como vías terribles por donde tiene que ir la molécula. La molécula se suelta, va a la ¿Qué Los neuroelegantes se llaman. Y vieron que esta gente, esta gente que está con, con el microscopio, que está en la biología molecular, vieron que esos neurolegandos fallaban, o había mutaciones y que obstaban, eso implicaba una replicación del sistema localizado, y de esa manera determinaba en esos modelos animales que los neurolegandos... Que eran los carriles, que eran las vías, porque tenían que las moléculas de la laminarmida, de la laminarmida, que es ¿eh? de fallaban, estaban interrumpidas. Entonces dice: si bueno, fracaso del sistema de porque laminarmida, qué? Le ¿Qué está pasando en TEA con el sistema de la otra: este, este es un trabajo también de las mutaciones de los neuroligandos como irrupción, alteración del sistema de la señalización de del el del ¿Se falla la señalización? ¿Fallan los carriles, ¿Fallan las vías de los neuronalizados? Esto es biología molecular, esto es biología científica, esto es altamente de complejidad. Estamos hablando de las mejores universidades, estamos hablando de la Universidad de Tel Aviv, estamos hablando de la Universidad de El Curión estamos hablando de la Escuela de Stanford, estamos hablando de la Universidad de Vancouver, a ver, a ver, ¿quieren evidencia? Esto es posible evidencia científica, ¿quieren evidencia clínica? Busquen a Pechurán, busquen a Vancouver, busquen a los estados, año, ¿qué año? ¿Qué ahora fue esto, no, no tengo ahí la próxima. Este, y habla el sistema endocannabinoide como nuevo objetivo de tratamiento del autismo y explica toda la fisiopatología lo que estábamos diciendo recién y cómo y cómo eso afectaba esta epidemia en, en alteración de los canales los canales que generan los potenciales eléctricos los canales iónicos porque nosotros funcionamos con iones la señalización eléctrica y nuestro cerebro fabrica potenciales, potenciales excitatorios, inhibitorios y potenciales de acción que transmiten el impulso. Bueno, todo eso está regulado por esa neurotransmisión de pero los canales iónicos, sodio, potasio, cloro, calcio son los que se, se agregan. En definitiva, lo que está tratando de decir el equipo de Chulán y los equipos de Apure es que hay una, un fracaso de las canales, las canalopatías, enfermedades de los canales y de ahí se está produciendo la alteración del sistema de bueno, la otra. Eh, la, otra, la otra bueno, marzo ya del 2011 el el Eurofarmacology estoy que hablando de revistas de uso cotidiano de, de, de, de, de la comunidad médica chique, sí, que bueno, la revista no lee, anteojito, como de ¿dónde lo sacaste? No, de tu, reno, de los ¿Y ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Se acuerdan de lo a ¿Lo que pasa? ¿Lo saqué de la revista vos? ¿Qué vos mismo lee? Nada más que bueno, esa parte parece que te ha pasado de largo. Bueno, este, bueno, y ahí habla sobre los modelos animales este, y cómo fabricaban los modelos animales vos tenéis que fabricar un modelo animal que repita la patología que vos querés estudiar. Esto se usa en tenencia, se usa en tea, se usa en epilepsia, común, eh, en investigación básica. Entonces, bueno, yo fabricaba un modelo de ratón que se comportaba de una manera con conductas repetitivas, con conductas creacionistas, y después eh, le administraban para y después la mejora de las respuestas que obtenía de esa medicina transnacional, investigación básica, pasa a la investigación clínica. La próxima. Bueno, acá es el viejo amigo CBD, ¿no? Antibacteriano, inhibidor del cáncer. Es verdad, es un antiprofiberativo, anticanteroso y antineoplásico. Debería ser investigado, no solo en el cuidado paliativo, sino en la biología para curación del cáncer. Como todos los es y los terpenos también y otras plantas que yo absolutamente tengo absoluta ignorancia porque lo poco que sé es de esta este, eh, también este, y sin duda todos los beneficios en reducir este, obviamente lo que más conocido es conoció las crisis convulsivas epilépticas los procesos inflamatorios antibacterianos este, en los cólicos es la reducción de dolor, de ansiedad, ansiolítico, neuroprotector. Pero, ¿por qué aparecen los otros CBDA, ácido, CBG, CBGA? Se o sea, son los otros canábicos que si están está en la periferia, no sirven. No sirve porque necesita de ellos en forma colaborativa. Además, ellos mismos tienen sus propias propiedades, la otra. Y acá aparece un concepto, Efecto séquito. Efecto séquito es la acción conjunta, cooperativa, colaborativa de todos los carabinoides para que puedan actuar. No se entiende un carabinoide sin la acción de los otros carabinoides. Todos actúan en forma cooperativa, en forma simultánea. Esto lo dijo M. Cancuse Mechulab, que todos se necesitan para actuar. Esto se llama el, el en hebreo enturanche, en efecto enturanche. Este, este, y lo llamamos efecto séptico colaborativo. Y ahí están otro grupo, los flavonoides, y los flavonoides están en otras plantas y son ex, ex, excelentes sustancias neuroprotectoras, excelentes sustancias que protegen como como, como los carabinoides, no los terroripales libres protegen protege el sistema energético celular, que es el sistema mitocondrial. Ustedes saben que la mitocondria que es donde se fabrica la energía, mantiene viva li la célula, y ese sistema mitocondrial es el que está cuidado por dos sistemas, y uno es el sistema endocarabinoide, y otro es el sistema de las endorfinas. Entonces, ese sistema es el que nos cuida, el que nos protege y también una situación de el concepto de acción para preservarnos. Esa es la función del sistema de cocaína. La otra. Bueno, hoy no voy a hablar de autismo. Esta es la tecnología multifactorial. La voy a pasar por alto. La otra. Ya dijimos, sativa índica ruderal. Si ustedes fijan, nada más, la sativa es más larguita, la índica es más gordita, más o menos la hoja. Este, la sativa crece bastante eh, la índica más chiquita y más, más correcta este, más o menos es eh, una idea este, de amor por la morfología la otra, cannabidiol bueno, volvemos al cannabidiol pero, ¿para qué lo decimos? Eh, está reconocido por la, por la Biblia o por el digamos el Vaticano de los Médicos ¿no? la FDA la Foundation Drug Administration si lo no, no dice la FDA, todo bien. ¿Qué si pasó? Perdón. Este, pero ya lo describe en 2013 para la enfermedad de la vela, en esa o sea, parmalía pirática severa de infancia, intratable y catastrófica, severa, lo no reconoce para el tratamiento del ¿eh? El tumor ya reconoce efectos anticancerígenos, antineoplásicos. Tratamiento, no está hablando solamente del efecto paliativo del cáncer, está hablando de tratamiento, este, tratamiento de otra encefalopatía pediátrica severa de la infancia como el síndrome de la niña ¿no? Y cuando, yo lo puse en azul, eso que llaman esquizofrenia pediátrica, no es esquizofrenia pediátrica, ¿saben lo que es? TEA, TEA. Y ya lo está reconociendo. Eh, Obviamente, severo lo cual no es cierto. Lo cual es, o es partemente cierto cuando algo es partemente cierto es parte, pa, partemente mentiroso. Entonces sé, una parcialidad cierta incluye una parcialidad mentirosa. Pero, este, eh, por lo menos, el FDA está diciendo que esto es. Esto también fue formulado por la Agencia Europea de Medicamentos, que es el otro latitado de los médicos, ¿no? La agencia europea. Y la FDA, todo esto está aprobado ya por Y el tratamiento del bioma, un tumor intratable en pediatría, devastador, devastador. Sin embargo, ellos es lo reconocen como complementario en el tratamiento de la neoplasia, no solo como paliativo, sino en el tratamiento de cáncer. La próxima. Bueno, eh, si alguien quiere saber. ¿En qué años son los reportes de Mechulan, de Ethan Russo, de Vancouver? 2019, el Scientific Report Nature, ahí aparecen los reportes en esa revista de todos estos trabajos reportados por este equipo que ahora, en el 2020, 2021, van a presentar un trabajo superior con casi 500 pacientes. Otra vez, lo mismo, no vamos a volver sobre lo mismo. Este, y acá están todos, es un estudio multicéntrico, ahí están las fuentes y de donde obtenemos la información y este, los lugares, Memburión, Vancouver, eh, en fin, eh, todos los lugares que venimos, ahí hay parado. Este, de donde vienen los canábicos y del metabolismo de los ácidos grasos, justamente de ahí vienen los grasos y la afinidad por él. El... Entonces, eh, los ácidos tienen una vía de metabolización que forma fenólicos, fenólicos son sustancias aromáticas este, unidas con grupos radicales carbono. Que pueden estar un radical carbono en un espacio, de otra manera, los que conocen química saben que lo llama adostérico, o sea, destructivo. cambia la funcionalidad que el carbono no esté. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay un grupo de sustancias llamadas caraminoides, que tienen distintos nombres, como lo venimos diciendo, una que no fabrica caraminoides y dos, que a través de grupos fenólicos, fabrican distintas variedades, CBG, CBD, THC, CBC, CBGBL. Todo este trabajo, que lo único que son son son un grupo de sustancias que tienen una familiaridad química. Yo bueno, bueno, no voy a tener que hacer pan, bueno, tendría que hacer pan, pero esas son las benzodiazepinas, cuya sustancia madre es la cepam. Ahora de ahí sale el clobazam, el noracepam, sale el nitracepam, sale el aeroprazolam, y toda una familia, porque tienen un parecido químico que son las benzodiazepinas. Y químico que usó ese químico y le dan una familiaridad de a de la misma historia. Son un grupo de sustancias químicas parecidas, incluidas como el grupo de cannabinoides, cuya sustancia madre es el tetrahidrocanninoide. Y después viene otra sustancia también tan importante como el canal. Pero son un grupo de sustancias químicamente parecidas, pero con efectos terapéuticos diferentes de acuerdo a lo que vos buscás como el efecto terapéutico. Este, otra. y acá están los parecidos fíjense que son sustancias que tienen núcleos químicos algunas eh, que tienen núcleos cerrados este, otras que tienen más radicales o eh, radicales carbono otras que tienen menos pero esa variabilidad química de cada esos carabinos el carabino creme el carabino ciclón el carabino, el carabino, eh, bueno, el carabino viol, el parabinoben, el parabinofenoben, cada uno de estos tiene ese, ese formato que los eh, mimetiza, los hace parecidos y determina una familia que son los carabinóbenes. La mira y el dosaje que tenemos adentro tienen una construcción similar a esa química. Por eso se fijan los receptores propios. No. Y esta es la famosa rueda que recorrió ya al país este, sobre los usos y las 45 aplicaciones del cannabis. Y ahí verán, por ejemplo, en epilepsia, sí, el CBD, pero necesitas algo del THCB y por ahí necesitas otros canábicos. En espasticidad, lo que es en cefalopatías crónicas no evolutivas, eh, con, con altamente rigidez y espasticidad, distinto. necesitas distintos: necesitas CBD, CBD y el THC, pero el THC ácido esclerosis múltiple. necesitan distintos canábicos también presentes. Ahí está, este, en Parkinson, hoy se utiliza y lo beneficios exactamente es en Parkinson, que se están estudiando en Alzheimer, ¿Eh, ¿no? Y ahí ves, en, en, en los logros o en los aportes en la patología neurológica, o el Turek, si no me Chile, el Turet, es un pueblo bastante penoso, el mío. En adultos también este, necesitas bastante THC, por ejemplo, pero ese, ese THC tiene que ser más ácido, menos ácido, tiene que ser algo más activado. Eso a veces hay que buscar, hay que investigar eh, esa información. Eh, no hablemos de todo lo que son los procesos osteoartíticos, osteodeformantes, fibromialgia, donde también hay que buscar THC, pero también juega el CBD. Y si hay trastorno del sueño, tienen que jugar el CBN. Entonces, eh, Vemos la importancia, que no es tan fácil o SBD o el THC, la historia. La historia juegan todos los canábicos, juegan todos los canábicos en su conjunto. Este, ni a hablar en lo que es dolor del miembro, dolor del miembro fantasma, los cuatro doloros en amputados, por ejemplo, o en, en neuritis diabética, la importancia en dolor. Sí, al THC le da mucha importancia. A veces necesitas THC activado, muchas veces ante cuadros de desesperación de dolor. Y los cuadros que conocemos de amputados o con dolor del miembro fantasma, complejo doloroso regional, eh, son sustancias altamente aliadas junto con el sistema opioide. No es una o la otra, es esta más esta. Lo que pasa es lo que abusar del cannabis te permite ahorrar los efectos de muchas medicaciones que no sería necesario, y si necesitaban 40, van a necesitar 3, si necesitaba metadona, van a necesitar muchísimo menos de metadona, y quizá poco, poco analgésico, este, eh, como le darías en grandes cantidades. Y eso, redunda qué, ¿En lo que buscamos, calidad de vida, aún en las situaciones más dramáticas. Este, por supuesto, en todo lo que es glaucoma. ¿La glaucoma? Ustedes saben que la glaucoma. Es la primera cosa que sería la técnica, ¿no? Bueno, el THC es muy importante para, junto con las otras sustancias, junto con la salopatía, complementando eso, complementando el tratamiento alopático, el uso del, del THC. Nietzsche hablaba de la fibromialgia, el complejo de H sida ¿Por qué efecto multitarge? Mejora el adultito, aumenta el peso, mejora el humor, mejora el sueño, descansa. ¿Y eso en qué se traduce? En que la persona que está padeciendo una enfermedad altamente, con alto padecimiento, mejora a través de ese efecto multitarge su calidad de vida. Mejora el peso, come, se despierta, está de mejor humor y habla. En vez de estar en estado horizontal, muchas veces retrociéndose no del dolor. Y aún con metadol, en alta dosis, no funciona. ¿No? ¿Cuántos pacientes vimos en esa situación? O, oh, y si a la repanza, el dolor es de la dolores el, genio, el dolor es neuríticos. La propia diabetes, es una epidemia en Argentina, con neuropatías, o las neuropatías, que causa desconocida, o neuropatías por metales pesados en, el, en trabajadores que estuvieron contacto con plomo o en familias emplomadas o hoy tenemos cada vez más familiares emplomados o enfermos por metales pesados que producen neuralgias, y producen encefalopatía, bueno este, y producen dolor porque son neuropatías sensitivas eh, bueno eh, sin duda otras enfermedades autoinmunes como es la enfermedad de clones, la enfermedad lucerosa, el cuero irritable. Este, ahí es un fracaso del sistema endocannabinoide. Sabemos que estas sustancias, que, eh, el sistema endocranabinoide tiene mucha representación visceral. Protege las vísceras. Y cuando aparecen sustancias destructoras, o patologías destructoras, hay un fracaso también de este sistema que actúa en la modulación del sistema inmune y del sistema nervioso. De la próxima. Y bueno, y esto por volver a repetir, no hay un solo caraminoide. Cada, cada, este, cada colorcito de arriba es el THC, el CBD, el CBGN, el CBN. Entonces, para dolor sí, THC todo bien, pero CBD también y CBN también. O sea, el respeto a todos los endocaraminoides. Y así podemos hablar de todas las bondades que venimos diciendo la próxima. Y ahí sí, por ejemplo, en efecto analgésico, si CBC, que o sea, efecto de la anorexia, sí, el THC es, y una forma del THC, porque no con el THC solamente, también actúa en las personas como la anorexia nerviosa en los adolescentes, en los trastornos alimentarios, muy frecuente patología de adolescentes, cierto? La anorexia nerviosa. Y así, este, como efecto antidepresivo, antihermético, en. No debe discutirse la aplicación de los canábicos en la quimiotrofilaxis ¿eh? ¿eh? de la quimioterapia. Hoy la asociación, y esto está conocido también por la CIFEA, se la necesidad de las cannabis para aliviar los efectos de la quimioterapia devastadora Y así podemos eh, seguir con una lista enorme este, de antiinflamatorio, antiinsomnio, antistémico, antitumoral, anti en la psoriasis, en la psoriasis es una enfermedad también autoinmune este, y psicosomática, cómo actúa mejorando la funcionalidad, este, como ansiolítico, como estimulante del apetito, como estimulante del crecimiento óseo y como inmuno estimulante. La próxima. Y acá está el sistema endocannabinoide, donde está en todos lados, está en el cerebro, están las grasas, están las vísceras la próxima y ahí está representado dónde está, en qué parte del cerebro está está en el cerebro medio este es como me estás acá por corte sacital y vos vas a ver ahí los núcleos del relevo los núcleos del relevo de las vías tálamo los núcleos caudados el núcleo, los núcleos de la base el cerebelo estas son todas las que tienen que ver con la coordinación motora involuntaria para que yo pueda tener una coordinación motora adecuada pero a su vez esa coordinación motora está involucrada con el cerebro emocional con el hipocampo y lo que es las involuciones están ahí en el cerebro medio que forman el circuito emocional todas son guías que bajan y suben y van a la corteza cerebral y donde van al lóbulo frontal el lóbulo frontal que es la máxima adquisición del ser humano. El lóbulo frontal tiene que ver con el juicio, el pensamiento y la hilación del juicio. Todo aquí, la adaptabilidad al entorno de conflictividad. Todo esto, ahora tiene el sistema endo Porque ahí están altamente representados en el cerebro. Si es que en guatá tiene que ver con que yo pueda estar así, así, así ordenar bien y agarrar esto y hacer esto. Todo eso está controlado por este sistema. No es el único, pero juega un problema muy importante con sus receptores y la posibilidad que yo pueda adaptarme al entorno, que pueda tener un hilo de juicio. Este, ¿de? Y también está en los huesos. Y también está en otro lugar, no menos importante. En el hígado, en el vaso y en el los ganglios linfáticos. ¿Qué hay ahí? El sistema inmune, por eso decimos que el sistema endocannabinoide juega un rol muy importante en el sistema de no solo la neuromodulación, la inmunomodulación, que explica por qué los beneficios en las enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoidea, como enfermedades como el dron, como la colitis ulcerosa, ¿Cómo? El fracaso del sistema inmune es el cáncer. El cáncer no es otra cosa que el fracaso del sistema inmune. El sistema inmune, las poblaciones linfocitarias, nos protege contra los microbios, ¿sí? Pero mucho más que nos protege contra los microbios, nos protege contra las células satílicas, el cáncer que diariamente todos nosotros producimos y masacra a las células satílicas. Cuando fracasa el sistema inmunológico, aparece el cáncer. Y él, justamente... El sistema endocanabinoide, el refuerzo del sistema endocanabinoide es un protector anticancerígeno, que estaría ser estudiado, no solamente como paliativo, sino como etiopatogenia en la, en la curación y del cáncer. Junto con las bondades de otras plantas ricas en flavonoides, los flavonoides además de los canabinoides son sustancias también anticancerígenas que están en muchas plantas, ¿no? Están en muchas plantas. Este, y donde actúan ahí, en la sináptica. Tiene un, el que está arriba es un terminal presináptico, el que está abajo es un terminal postsináptico. Estos se requiten mil millones de neuronas están todas interconectadas en circuitos funcionales enormes. El mediador químico de un terminal a otro terminal es un neurotransmisor químico. Nuestra vida en la neurotransmisión en el sistema nervioso con diferentes mediadores químicos los conocerán dopamina, serotonina noradrenalina, acetilcolina gamma-minogutírico aspartato, glicina son todos los receptores de neuro que actúan en la modulación de la funcionalidad ahora, ¿cómo se controla? ¿cómo es? El... hay un control entre la excitación y la inhibición. Entonces, pasa el impulso nervioso, libera el neurotransmisor, activa el terminal y sigue el impulso nervioso para afuera y así funciona esto. Pero ¿qué pasa? El terminal que está después, esas triangulitos azules le avisan al terminal presináptico. ¿Qué le avisa? Bueno, el impulso que ya mandaste es suficiente para... para o, Seguí mandando más porque yo necesito que sigan mandando porque no alcanzó. Entonces, ¿dónde están los receptores C1? En el terminal presináptico están. Y esto se repite en los plexos viscerales, donde hay mucha representación nerviosa. En los sistemas linfáticos y en el sistema inmunológico se repite este mismo modelo. El sistema este lo descubrió Merchurán y están en la sinapsis y en la presinapsis y ya se sabe que hay más de 7 receptores no solamente CB1 y CB2 el CB1 y CB2 están en el sistema nervioso el, el CB2 está más en el sistema inmunológico y en las vísceras pero se sabe que hay más y se sabe que hay más canabinoides este, endógenos que producimos nosotros no solamente el 2AG y la anandamida porque anandamida es alegría se llama, en eh, la traducción, el canabinoide que nosotros mismos producimos. Este, pero son todos derivados de esos casos. Y moléculas parecidas a los cannabinoides de la planta. La otra, lo mismo, un terminal, otro terminal, los mediadores químicos y las sustancias que van que viajan del último terminal al anterior a decirle a regularlo y a modularlo para que mande más o pague. Los receptores CB1 CB2. y CB2 y hay otros que actúan en otros receptores que no se saben bien, por eso está el receptor es la sustancia y el receptor es para abrir la puerta para entrar. Un concepto muy importante: ¿por qué terapia canámica complementaria? Muchas veces lo que hacen los canámicos es sensibilizar para que actúen las los, los, los, eh, los otras sustancias aeropáticas que no están pudiendo actuar. Y esto lo vemos mucho en T, en la violencia refractaria y en el dolor. Sensibilizan a los receptores para que el efecto pueda suceder. Bajan lo que se llama la farmacoresistencia. Al bajar la farmacoresistencia, lo por supuesto, necesitas menos cantidad y tenés acción terapéutica. Por eso no es uno o es otro, es terapia o fitoterapia complementaria se une a otros saberes por eso y nos ha pasado que nos hemos entusiasmado demasiado en de la epilepsia refractaria dábamos eh, un chico con un buen refractario que no respondía a nada venía con 50 drogas este, le damos cannabis y por ahí mejorado y empezamos a sacar drogas sacar drogas y nos seguimos entusiasmando llegamos por ejemplo a topiramato y cannabis le puede estar con 50 drogas y dijimos oremos el topiramato y que siga con cannabis pum, recayó este es un ejemplo por ejemplo, decir que son complementarios y a veces lo que hacen es también bajar la farmacoresistencia y sensibilizar a los receptores de o serotoninérgicos o dopaminérgicos, muchas veces ¿por qué en Parkinson actúa este, y beneficia el cannabis? porque sensibiliza la acción de la levodopa y los agonistas dopaminérgicos que solitos no están pudiendo hacer la función o hacen o se agota rápido, lo que es el mí lo sensibiliza más y hace que la acción sea más poderosa, más eficaz y más eficiente y no se agote la acción del agonista del dopaminajico. Por eso es un aliado. Son aliados. La próxima. Este, bueno, esto simplemente para... Cuando nos decían en epilepsia dónde estaba la evidencia le mostraba porque se fijen en las propias revistas de epilepsia de 2018, Dayan Developmental, el Journal of Neurology, Neurosanjia, Neuro Neuro el son las revistas este, que leen nuestros colegas, me que parece que la parte de cannabis hacen ¡pum! y se olvidan. Este, no le estamos diciendo revistas que no sean de uso común en nuestra profesión. Ahí está la explicación. La próxima. Bueno, el viejo trabajo de respiración y de jabón, siempre lo mostramos de Messi que ahora va a venir ahora, la semana que viene, lo tenemos acá en Argentina, para hablar de los beneficios del CBD, siempre con el CBD, pero bueno, por lo menos, es algo, ¿no? Este, eh, eh, en el uso del cannabis, en su trabajo, ahora viene con otro trabajo, este fue el 2016, la próxima, este, ¿en qué? La Epilácio catastrófica, igual refractario, Leno gastó, este, el síndrome de Epilepsia de Luz, Epilepsia de Graved, todas las encefalopatías epilépticas catastróficas. ¿De dónde pasó? El tema del movimiento de la hermana ¿eh? Bueno, La próxima. Y él mostró los beneficios, ahí está el seneste, los altos beneficios en el 79, 60 y 65% de distintas encefalopatías menos gastó, Epilepsia mioclónica de drabet, Síndrome de humor refractario y otras epilepsias refractarias una cola de un 13% verde, sin crisis. Hablar de encefalopatía epiléptica catastrófica de la infancia sin crisis, es horrible, no, no tiene para. Con... Ahora, ¿qué pasó acá con la encefalopatías estas? Las familias contagios no respetó que cuando ellos contaban el beneficio. No era solamente la reducción de crisis, era el efecto con un los chicos mejoraban, mejoraban la sonrisa social, se conectaban con la familia, mejoraban la conducta, modulaban su, mejoraban el sueño, familias le volvían a dormir, y después de 10 años nunca no durmieron, eso pudieron sentar en un bar por primera vez o vienen a ver una película, ¿no? Entonces, la paciencia, fueron sí, esto sirvió para eso, ¿por qué no puede servir para el otro? Y ya me ya estaba publicando los efectos este ¿no es cierto? Y, y acá empezó y hoy tenemos que decir que la principal demanda de cannabis en la Argentina junto con dolor o cáncer es este mucho más que el de la Nuestras consultas en los consultorios de neuropediatría es trastorno de espectro autista disruptivo conductual. Esa es la primera demanda de cannabis en la Argentina hoy. Y compite con dolor y oncología. Y con, obviamente en adultos mayores es no sé, esos o los procesos osteodegenerativos, cuadros.. Variedades por deformaciones óseas severas, fibromialgia, sin duda, todo eso está. Pero hoy en Argentina tenemos que tomar que el tema que apareció con mucha fuerza, con la misma fuerza que apareció la en el 2015-2016. ¿Eh? Este, bueno, acá también, y un tanto lo mejor, era uno de los efectos adversos de las drogas duras que usábamos nosotros. Valproato, topiramato, la botigina, Batrina, eh, ácido valproico, eh, no sé, este, eh, lacosamida, este, en fin, todas eh, las sustancias que solemos usar lo largo, en los protocolos tradicionales. Y él hablaba sobre un dato no menor, este, un 10% y menos de efectos adversos comparativos. O sea, pocos efectos adversos. No se conoce dosis letal 50 de parados al no reconocer dosis letal 50 dosis letal 50 saben que es la cantidad de sustancias que yo le doy a los animales que mata a la mitad de los animales esa es la dosis letal 50 la dosis letal 50 acá se le dio a alta cantidad y no mató a nadie a los mismos se acorillaron no sé cuántos meses y se volvieron a despertar este, lo cual nos quita lo cual nos quita para ser serios que hay interacción hay interacciones, hay que hacerlo con cuidado. En neurología de acido barrueco, hay que lo con tranqui, porque puede aumentar la toxicidad del barrueco, porque hace el metabolismo más lento. Lo que no es contraindicación, es cuidado. El clobazán también aumenta la toxicidad, no por el cannabis, sino por el clobazán porque lo lentifica el metabolismo clobazán. Cuidado con los conceptivos orales también los anticonceptivos solares, pueden bajar en eficacia de los anticoagulantes. Hay sustancias que tenemos que usarlas con cuidado. Cuando se usa o cuando no se usa, razonabilidad. Costo beneficio. Si yo tengo una persona que está con un dolor anticoagulante, que está con un dolor que se está retorciendo, y voy a usar cannabis. No me importa que baje la eficacia del anticoagulante. Yo tengo que actuar en función de, la, de, de lo que quiero atacar. Eso. Algo que tiene que ver eh, con el sentido racional. No me gusta usar la palabra sentido común, ¿no? El un sentido racional del de, concepto médico, del concepto profesional. Yo ataco el síntoma que está dañando al sujeto, dañando a la persona. Por más que está tomando anticonceptivo que la resulta de una neural ya el trigémino terrible, y la toma cannabis. Y lo puede cuidar un poquito con el mecánico, ¿no? Pero eh, yo tengo que ir sistema mecánico pero tengo que ir a la racionalidad del de costo-beneficio la próxima este, legalización en canales en Uruguay la próxima sistema bueno esto lo vamos a discutir saben que hay una 27.350 que no se cumple este, necesitamos de una ley de verdadera <risas> que regule el autocultivo el autocultivo a ver Acá no bueno, vamos a ver si sí, legal, legal. el legal o el cultivo en la Argentina es. ¿Vieron como el aborto? Es. Acá no se trata si es legal o es no. Está. Entonces, logremos. es un cultivo regulado, controlado, protegido. Con, con, como figuraba figurado en el espíritu de la 27.350, con registro de caracultores usuarios, que tenga que tener una licencia gratuita cuando hacer los controles en buenas universidades que muy buenas las tenemos que muy buenas con, con excelentes profesionales para hacer los controles de dos cosas trazabilidad, canalimetría y bioseguridad de la tierra son los dos controles que necesitamos este. y sí, por supuesto, el otro, el otro gran elemento en la política pública de canadino, la producción pública de la LAT de los canabinoides este, Necesario para todas las aplicaciones que pueda tener la planta. Y la convivencia con la industria farmacéutica. Hay que en contra de la industria farmacéutica. No debemos estar en contra ni nos oponemos. Hay gente que creerá en los productos artesanales de autocultivo. Otros creerán en la producción pública de valéricos gratuitos que se pegarán. Y hay gente que entenderá que, que, que para estar más segura. Eh, la industria farmacéutica representa la mayor calidad. Y bueno, todo es respetable. Lo importante es la convivencia. Y un Estado social que regule. Este es el modelo de Canadá, este es el modelo de Colombia, este es el que está avanzando en Uruguay, este es el que está avanzando en Holanda, este es el que está avanzando en Suecia, este es el que modelo que queremos en la Argentina, la convivencia de los tres actores. Autocultivo regulado y controlado, producción pública e industria farmacéutica. Este. Eh, eh, Traigo una buena noticia, ayer se aprobó en, en el municipio de Úlmiga el cultivo comunitario asociativo en Úlmiga. Este, con producción pública. Este, eh, en, la, en la ordenanza. Traigo este regalito. Este, se, esto va a ser copiado por San Martín, eh, San Vicente, Avellaneda y doy a Karina para que lo tengan, simplemente como un modelo, para ver si les pueda servir como aporte. Nada más, no es para que lo presenten igual, es para que hagan lo que quieran, pero es una base. Eh, y la ver la otra, bueno, saber que está en 27 estados, parece a Trump, está en 27 estados, no lo pueden sacar, eh, en Norteamérica, donde está regulado el autocultivo, este, con un modelo parecido, copiado del canadiense. Israel produce públicamente ganaderos y tiene una poderosa industria multinacional de cannabis pero el otro último se está peleando no es legal en el pese a que la escuela de Michulán está ahí este, pero bueno, son experiencias que se van dando Holanda está buscando su forma, Suecia está buscando su forma en general son países y en Argentina la Suecia la Suecia o Suiza y América Latina es Uruguay ¿no? siempre es pionera, ¿no? los uruguayos son pioneros, ¿no? la cosa ¿no? este, bueno eh, La próxima, los. A ver, buscan evidencia, busquen más, vayan a Estados Unidos, a Israel, tienen las 11 genéticas estabilizadas con el timiotipo, el genotipo y cada indicación de patología. ¿Tienen las, ahí tienen los nombrecitos, bueno, lo raro, los, los nombres de cada semilla. El, la genética de la semilla y el compuesto activos, o sea, el genotipo y el quimiotipo, cómo debe ser producida, el ritual o el protocolo de cómo debe ser germinada, cómo debe ser su etapa de germinación, su etapa de vegetación y su etapa de cultivo y del momento de acuerdo a la genética. Por supuesto, eso es una empresa que lo hace, se llama Tucano Lam, que factura cerca de 2 billones de dólares anuales en exportación de cannabis, que van a Europa. No. Este, y ahí este, las que, otras que tienen estabilizadas genéticas son los eh, Reino Unido Francia, Alemania está avanzando en el mismo proyecto bueno y están adecuando y ahí está la misma tirante que discutimos nosotros acá la convivencia de la industria farmacéutica con los otros acciones sociales que son los movimientos sociales el autocultivo, la producción pública la accesibilidad. La próxima... Autocultivo. ¿Qué importancia del autocultivo? Bueno, eh, vemos que el autocultivo es fundamentalmente... Nosotros, eh, en general la gente que sufre patología, y la gente, digo la gente, de la familia, y no solo el que sufre, porque cuando sufre una persona, en una familia, sufre toda una familia, se destroza una familia entonces ahí nace algo ese ¿no? es el autocultivo primero empoderamiento, un poder creación y dueño de un conocimiento primero, nuestras familias son muy golpeadas son muy marginadas no nos invitan ni la tía al cumpleaños porque no les traen el pibe ese que no, ¿no o no este, entonces, eh, o oh, no vengo oh, porque me arruinó la fiesta bueno son familias que se aislan, son familias que, que quedan aisladas. El autocultivo ha generado una unidad, ha generado una unión de saberes que ha producido un empoderamiento y un mejoramiento del autocultivo. Y esto no lo vamos a abandonar porque esto es parte de la terapéutica. Es parte de la terapéutica del empoderamiento del autocultivo que genera. ¿no? Controlado, regulado, por el Estado, con todas las características que hay. Y además un elemento menor regulador del precio de mercado. Cuando hay otro cultivo, bueno, lo podés vender a 500 dólares, pero vas a tener que vender a 400 pesos, edad nacional. es cierto? Y me saco la baba, que es regulador del precio. Como la producción pública es regulador del precio y precio de referencia. Y ojo, no debería ser para cannabis, debería ser para antibióticos, debería ser para energéticos, debería ser para todos los productos y no la barbaridad de que tenemos hoy, que un medicamento se vende a 5 lucas, a 7 lucas, a 10 lucas y los, y los viejos se mueren porque no, no acceden a los medicamentos y muchas familias tienen que el de los medicamentos, es una bestialidad. El medicamento es un bien social al servicio de la gente, no es un bien mercantil. es un bien social. Y el cannabis vamos a pelear para que sea un bien social y no que entre dentro de la lógica que la quieren meter de la industria farmacéutica. No tenemos nada contra la industria farmacéutica. Queremos convivir con ella, pero que no nos metan la bota, muchachos. Que no nos metan la bota, ¿Eh? Porque hay que convivir, pero tenemos que tener poder para convivir. Y poder es unidad, y es unidad en la diversidad. Por eso y humilde eh, sugerencia es que se unan todos los movimientos y asociaciones del país desde la PIACA hasta la Tierra del Fuego en una plenaria nacional de organizaciones y de Respetando la diversidad, respetando las diferencias, respetando el folclore de cada una, nadie va a estar en desacuerdo autocultivo, producción pública, registro y sacar al cannabis de la sustancia peligrosa de la 23 y la 27, la modificación, que la considera una sustancia venenosa tóxica para las personas, a lista 2, lista 3, que es de potencialmente uso terapéutico para la salud. Modestamente no teníamos los 200 de MISCI, teníamos 10, pero íbamos con 40. Al próximo ahora, Neurología eh, Infantil, en Santa Fe, donde mostramos que eh, los beneficios de la pirocha refractaria se acercan al 65% significativo. ¿no? Pero fundamentalmente lo que vamos no somos los aceites importados, vamos a defender los aceites artesanales, algunos motivo este, la próxima, estos son los casos que los vamos a pasar por alto porque, con por respeto también, no los vamos a aumentar, simplemente es para decirle gracias. Ahí está Nicolás Alcúlis, este fue un médico que, desgraciadamente, se nos fue demasiado joven, a los 45 años, fue el primero que entró en la Sociedad de Evaluaria Argentina, que fue 10 años su comisión directiva yo y le dijo cuándo van a estudiar el sistema antocannabinoide y cuándo van a investigar cannabis. Un abrazo para Nicolás y bueno, Y después nada, y gracias, y ella fue la que me metió en el despelote, Paola, cuando me dijo, ustedes no me mejoraron nada, lo que me mejoró fue que me un flasco de de un gotero de cannabis, de un gotero de una, algo que yo ni sabía que era en, en un consultorio en el Hospital de Niños, que puede tener a Naira, ahí este, nueve meses en terapia intensiva, en una clínica migratoria marina muy grave, en este, estatus epiléptico que aún en coma farmacológico se iría Nosotros acompañando para, después de nuestro trabajo, ¿no? es acompañar, algunas veces pocas curas, siempre acompañar, este, y fuera de eh, eh, tuve una evolución dentro de su cuadro terrible, buena, sale de terapia se, se externa, a los tres días me viene a ver y me clava el, el frasco y me dice, esto es lo mejor amigo y digo no mire, pero de verdad es que hicimos distintos esquemas uno respondiste uno formado un cubilete, ¿no? formado el jubilante dice, no, no, no, esto es dice, esto aceite de marihuana, ¿cómo va a y digo, no doctor, es aceite de marihuana, dice, ahora mi pregunta es, me pues, dice me echa, me acompaña. ¿Me, mire, yo me no acompaño, pero este, yo de esto no sé absolutamente nada, yo no necesito que usted sepa, yo necesito que usted me acompañe, ¿qué hace? Gracias a Julia por la